congreso mutacional. Tu personalidad y tu ego son fantásticos porque te permiten trabajar sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Yo soy responsable de lo que vivo conscientemente y inconscientemente. Así que voy a hacer mi trabajo. De una forma u otra, no importa la forma. Voy a hacer mi trabajo para reconocer que soy responsable. Cero culpa. Tenemos el poder de fabricar el futuro juntos. En contacto con ese poder tuyo que es la divinidad dentro de ti. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional SF.com. Tenés que escribirte. Dale.